Lo vamos a adelantar un poco a prete digital, ¿verdad? lo que puede pasar. Ustedes verán los comentarios con relación a este aspecto del toque de queda. Les repito la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el cambio en el horario del toque de queda? Háganos el feedback, 821-451-3381 y le estaremos leyendo su comentario durante el desenvolvimiento del programa. Muy bien. A partir de hoy inicia nuevo horario del toque de queda. Vamos a ver, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, flexibilizó el toque de queda en el país, el cual regirá desde las 10 de la, de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, a partir de hoy, lunes. De acuerdo con el Decreto 253.21, los fines de semana el toque de queda será desde 9 de la mañana a 9 pasado el meridiano, 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se dispondrá de una gracia de libre circulación hasta las 12 de la medianoche, todos los días para que las personas se dirijan a sus residencias. Todas las otras excepciones previstas por el Decreto 133 133.21, que establece el toque de queda y las demás medidas de distanciamiento físico en el territorio nacional del primero de, dice acá? Del primero de marzo del 2021 y sus modificaciones siguen vigentes. Es decir, todo lo que se ha establecido en, en, en los decretos, sobre todo en el penúltimo decreto, porque este es el último, eh, con relación al toque de queda sigue vigente excepto los horarios como decía al principio el horario cambió ahora los días de semana es, de de la, es, es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana de 9 a 5 pero todos los días, fines de semana y días laborables la libre circulación es hasta la medianoche bueno, bueno. Vamos a aprovechar para saludar a Carolina, que está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Dar la bienvenida a nuestros amigos televidentes que siempre hacen sintonía. azulita hoy. Sí, sí. Amado, a propósito del nuevo horario, sí. la, la variación, vamos a decir, un tanto eh, mínima, aunque da cierto respiro a algunas áreas del comercio, como restaurantes y demás. Pero al final... O en el fondo tú te preguntas si tiene sentido en el aspecto eh, del comportamiento, de lo que tiene que ver con las aglomeraciones eh, y la vida normal que se está llevando en todos los ámbitos. De hecho, hablábamos de la información la semana pasada, que hasta las calleras ya están abiertas, o sea, que pueden aperturar. Y ni decir eh, la, la aglomeración que se está dando, que se, que se ha dado siempre en diferentes barrios, en, en los colmadones, en los mismos restaurantes a veces no cumplen con el protocolo. Aquí hay lugares que cerran tarde, mucho más tarde del horario del toque de queda, a vista de las autoridades. Y las autoridades saben bien quiénes son esos comercios, quiénes son esos negocios de expendio de bebida. Entonces, cuando tú ves este panorama de cosas... Tú pones, bueno, pero tiene sentido el tema del toque de queda, tiene sentido el, el estado de emergencia y todo lo que implica un estado de emergencia con toda la libertad que tiene el gobierno para hacer eh, lo que él entienda sin una revisión, sin, sin de manera exhaustiva eh, ponderar las decisiones que él toma en la parte que tiene que ver con eh, el manejo del dinero, con lo que busque o desea hacer para... Entre comillas, eh, trabajar en la disminución del COVID, ¿tiene o vale la pena eh, nosotros seguir en un estado de emergencia? Ya la gente, y escucha esto, amada, escuchen esto, amigos televidentes, la, la gente ya no conecta tanto. Lo importante que es para un gobierno y para un país un estado de emergencia, porque como hay apertura de los horarios y el toque de queda, porque asociábamos, la gente asociaba toque de queda, estado de emergencia, se molestaban eran por los toques de queda, no directamente por el estado de emergencia y por lo que implica y toda la apertura o libertad que tiene un gobierno. Ya eh, a los ciudadanos normalmente, a, men a menos quienes estamos en estos temas, no les importa que haya estado de emergencia. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que está poco interesada por los temas reales, todo lo que se esconde detrás de lo que se ve. Eh, eso que tú dices es muy cierto. El, el estado de emergencia sí. le garantiza sí. al gobierno una serie de acciones, soltarle las manos para hacer. Uh -huh. para hacer que se le criticaba al PRM se lo criticaba al PLD cuando era oposición ahora ha mantenido un estado de emergencia que prácticamente no tiene ningún no tiene ningún sentido un estado de emergencia que en definitiva solamente sirve para hacer una serie de acciones que en otras circunstancia necesitarían una serie de requisitos que hoy por el estado de emergencia no lo tiene. Entonces, pero la gente no se fija en eso, la gente se fija en que tú no puedes ir a un restaurante, de que pero, tú no puedes ir a un bar, de que tú no puedes ir a una discoteca, de que tú sí. no puedes salir a Tatalora, de que tú no puedes llegar a Tatalora. Bueno, eso, o sea, es como si dijéramos solamente vemos la punta del iceberg. Pero es, es que, o sea, es algo tan sencillo de, de razonar, de razonar, que tú dices... Como dominicano, como ciudadano, tú dices, bueno, ¿para qué es el estado de emergencia? ¿Por qué el gobierno tiene que tener estado de emergencia? Cuando hay una apertura total, total. Ya o no es sea, ¿cuál necesario. es el fin? No es necesario, ya no, nosotros no entendemos que no necesitamos, sino que no queremos quienes estamos, repito, eh, que le damos seguimiento a estos temas de estado de emergencia, que es muy diferente a, a, a lo del toque de queda en lo que tiene que ver, eh, que el toque de queda es solo para, lo, eh, para que los ciudadanos puedan transitar, ya a la gente eso no, no le importa el estado de emergencia porque ya pueden transitar. Ahora bien, todo lo que implique el estado de emergencia es innecesario, y nosotros esperamos, cierro diciendo, Amado, nosotros esperamos que ya para cuando termine este estado de emergencia, él no piensa solicitar más, a menos que se, este, le esté yendo el juicio al presidente, pero claro, porque es que no tienes razón de ser por donde quiera que lo tires. Mm. <risa> pero es verdad, no te... Bueno, rías. vamos a saludar a Yerjan La Antigua que está con nosotros. Buenos días. <risa> buenos días, buenos días Amado, buenos días Carolina, buenos Buen días a día. todo el equipo de producción, y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven ve vivo. A través de este Telenor Canal. Me veo como morenito, ¿verdad? Me estoy viendo morenito. Yo lo que te eh, veo como verde. ¿Verdad? ¿Eh? Verde lo que yo te Me... veo. <ríe> Moreno, ¿verdad? Bien, saluda a la gente que como siempre nos ve en vivo. Eh, aquí por Canal... Eh, lo, lo que pasa es el monitor. Eh, canal 10. El monitor es lo que a, tú estás mirando. Y a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y también el Instagram. Aquí estamos. Bien, ¿cómo no? Bueno, vamos inmediatamente. Yerian. el tema que estamos tratando es el nuevo toque de queda sí. y el estado de emergencia. Miren, eh, me reía al principio con el saludo porque hacía Carolina eh, una pregunta muy, muy lógica, ella decía que ella, ella presume que Luis Abinader, el presidente, no va a solicitar más estado de emergencia eh, porque ciertamente, de acuerdo a lo que ella plantea, eh, por una cuestión de lógica, abrir ya prácticamente de manera total el país y solicitar estado de emergencia es algo contraproducente. No obstante, sabemos que eso es un chiste, porque lo van a solicitar cuantas veces quieran porque tienen la mayoría en el Congreso, tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y ellos van a hacer lo que tienen que hacer sin importar. Eh, aquí no se ha hecho un solo estudio, aquí no se dice nada. Aquí hace tiempo que ya también la gente dejó de importarle quién se contagia, ya la gente dejó de importarle quién se muere, porque un año encerrados, esto provoca naturalmente mucha desesperación en la población, y si ustedes se dan cuenta, eh, ya que se contagia fulano de tal, que fulano está de gravedad, ya la gente no le importa. Como le importaba al principio, que la gente, como no estaba acostumbrada primero a estar encerrado, como nos estábamos acostumbrados a ver incluso estos trajes eh, que, que en principio causaban mucho terror ver a la gente con estos trajes completos era algo realmente eh, de terror ya no ya es algo incluso normal y por eso a la gente le da poca importancia he escuchado ahí la situación de la esposa de Manny Cruz Jerry eh, Jerry Peguero verdad quien está en estado muy muy delicado no muchacha jovencita no, está mejor, ya. sí ha, ha mejorado pero dentro de su cuadro está delicada y prácticamente a la gente no le importa si usted se contagia, si no se contagia, si se muere, si no se muere, se está muriendo muchísima gente de COVID, el gobierno los, lo manipula, el gobierno lo manipula, como lo, como lo hizo también el pasado gobierno, lo, lo, lo manipula, eh, los datos no te da la, la cantidad real de los contagios, tampoco te da la cantidad real de las muertes, y por tanto, ya esto se ha convertido en eh, algo que se puede comprobar, esto no, esto no es opinión, algo que se puede comprobar, esto se ha convertido en un relajo. Lo del COVID en la República Dominicana se ha convertido en un relajo que se está utilizando, si se quiere, eh, como una especie de excusa para mostrar una diferencia entre una, entre una gestión y la otra, que el, penosamente, penosamente, eh, el pueblo será quien va a pagar las consecuencias, porque como a nadie se le dice la realidad de lo que está pasando, lamentablemente, bueno, eh, a Dios que reparta suerte. Bueno, el tema del toque de queda, el tema del, del horario, el tema quizá no sea la parte más importante, ¿no?, de, este, de todo este tinglado, de todo este asunto. Aquí lo más importante básicamente son los estados de emergencia, que son los que proporcionan una serie de ventajas al gobierno en términos legales y eso eh, ayuda a soltar las manos de un gobierno que de alguna manera este, con muchas, si tuviera más eh, eh, trabas para hacer lo que entiende, tiene que hacer, pues se le complicaría un poquito más el asunto. Yo pienso que eso es básicamente, eh, además el gobierno tiene una mayoría en el Congreso, los, los estados de emergencia por ahí que se solicitan, y lo van a seguir solicitando. Lo van a seguir solicitando hasta que ya sea totalmente, eh, todo el mundo esté de acuerdo en que no tiene ningún sentido. Eso va a pasar. Bueno, señora, nosotros saludamos a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amado Carolina, Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y por este inicio de semana, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de ustedes permitirnos entrar a sus hogares. Buenos días. Bien, ¿cómo no? Adelante. Mira, en principio fui un observador eh, contrario a las a los pedidos de la, de, del estado de emergencia porque yo lo asociaba precisamente a algo que tú decías, lo asociábamos a ese plan de manejar recursos sin ningún tipo de sujeción, amparado en un estado de sección y de emergencia. Y que a la vez se pedían los estados de sección, no se presentaban los informes de gestión y de gastos. Simplemente se renovaban o se renuevan, porque todavía no veo, y tengo que decirlo, no se ven que a la vez se. Se computen como realizaciones los estados de sección y las compras y contrataciones en los estados de sección. Esto libera o desata las manos de cualquier gobierno, porque en razón del estado de sección se hace todo tipo de cosas. Ahora, yo espero que Luis Abinader, que es un hombre de cambio, nos presente los informes y si se ha hecho una excepción en las compras y contrataciones como se hicieron en el pasado. Con respecto a estos estados o estas planificaciones de horarios, siempre he dicho, y lo demostré cuando hablaba de la ley de salud, que en estado de emergencia producto de una pandemia, es este el órgano que tiene el control de la salubridad pública y es el que debe manejar, no el gobierno, sino salud pública, el que debe manejar los horarios y las restricciones, que así entienda este organismo en el Estado. Porque salud pública es la que vigila, planifica la estrategia de salud del pueblo dominicano. A salud pública se le ha quitado la, el control de la, de la parte de hotelería, eso lo está manejando el sector económico y el gobierno. A salud pública se le ha quitado el control del comercio, se le ha quitado todo. Entonces, no terminamos de comprender cómo sería la planificación para establecer un control real de este asunto que a diario estamos viendo, que se incrementa y mueren personas. Pedirle a Dios nos libre de que todas estas incongruencias no venga a chocar de frente con una realidad más cruda y que se rebrote la República Dominicana sin que tengamos verdaderamente una comprensión de qué es que qué refiere cuando se hacen estas aperturas si es que ya nosotros estamos saliendo del COVID o que el COVID ya en la República Dominicana no es el problema. Pero lo que veo es otra cosa. Y eso nos pone a pensar de que seguimos tomándonos, relajando el tema del COVID. Bueno, eh, aquí hay, ¿verdad?, una, una situación. Lo más grave de todo esto es el hecho de que la gente, como decía Carolina al principio, más temprano en el programa, eh, la gente no, no le ve eh, eh, esa, esa razón a los estados de emergencia sino lo que ve simplemente el tema del toque de queda, o sea... Eh, la importancia que tiene un estado la, de emergencia. Exactamente, y, y el hecho de que, lo, bueno, lo que están viendo es la, la punta del iceberg, uh -huh. no están viendo lo que hay debajo de todo eso. No, nuestra pregunta, ah, perdón, amado, continúa. No, no, y lamentablemente, lo que quiero decir es que lamentablemente una sociedad en esas condiciones, cualquier cosa puede pasar y nadie darse cuenta. O sea, y nuestra pregunta, o, o lo que también deberíamos de decir acá es, hay que recordar la posición que asumía el PRM en los momentos de los estados de emergencia, si bien es cierto destacar también el mal uso y los escándalos en ese momento que habían relacionado al comportamiento del gobierno, aprovechándose, si se quiere, de los recursos, haciendo campaña de la mano del candidato Gonzalo Castillo y demás. Esto causó eh, mucha discordia en el pueblo y por eso tal vez había una mayor negación, cosa que de alguna forma ahora no hemos visto, eh, o, o no hemos escuchado O aún no ha salido algún no, mal Porque no estamos manejo. en campaña eh, Sí, pero también el uso de los recursos eh, No hemos visto sobrevaluaciones Si tú recuerdas Pero te han dicho, te han dicho en qué se están invirtiendo el dinero no, sí, pero en casos puntuales te, te, voy Pero te a Te protea dado algún informe a la República Dominicana Aquí Es que nadie te informa, de informe, el tengo está... por lo daba, no Ah, entonces no, no, no, vamos vamos a no, no, justificarlo no, de ahora por no, lo de antes. Jamás, no, jamás, no, no pro Carolina, por Dios. No, no, no, no. No no espérate, no, no, no te me convierta. No te me, terminar, no no me, me convierta en una comentarista. No eh, caramba, contexto, diciendo ya. tú estás justificando lo de ah, ahora, no que deja, no hay un informe ahora porque antes no, no lo daban. Eh, tú no dejas deja que no termine, termine la idea porque tú me terminar, No, pero le estoy preguntando. No, pero le estoy preguntando. Y lo justificó claro. no, con lo del pasado. No, no, tiene que esperar. Pero ella está hablando, pero es un debate. Pero es un momento, esto es un debate. No, esto es un debate. es un debate. Vamos a debatir con ella hablando. El debate no es. Es Exacto, lo que Pero pasa hay que es que tienes preguntar, no sí. eso es una mala educación, no debate. Mira, mira, de mira, o sea, lo, lo <ríe> Adiós, que quería cara. plantear era, entonces luego ahí pues sí. podemos o sea, cuando mm. hablamos, cuando me refiero a los escándalos, a las situaciones del momento, ¿qué sí. cosa no hemos visto ahora? Si bien es cierto, no se está encampando. ¿Que no lo hemos visto? Pero déjame hacerte una pregunta puedo, entonces. déjame terminar. Pero déjame a hacerte terminar, una pregunta. Voy a citar no algo hemos voy visto, a terminar, por ejemplo. Por ejemplo terminar, pero déjame hacer pero, una pregunta. Pero yo, apáguenle el maldito micrófono. Por hombre? Hombre. Ah, pero si <ríe> este es sea insensible. No es insensible. Pero este insensible. Que pasa es... No, que no. si estamos debatiendo, deja que ella explique. Pero, pero, pero, deja pero que ella diga lo que va a decir. Mira que, y al que final, final, tú Ella está diciendo que no ha escuchado y yo le quiero mencionar unos. cuándo. Pero cuánto. tú lo que quieres convertir esto en una gallera cada vez que te da tu maldita gana. Pero, pero, pero mamá, por Dios. No, por no, no, no que ya, hablar, ya yo estoy cansado es de estar en el medio del pan. Esos están fuera de lugar, ¿verdad? Pero claro que sí. No, déjame terminar, pero okay. está, déjame, que aprender a hablar. O sea, déjame terminar. Vamos. Déjame terminar, entonces pues luego Adelante. me eh, sí, te voy anotando los cambios. <ríe> que ahí en ese punto. Eh, de unos cambios. Sí. O sea, hay que recordar algunos de los informes que hacía Nuria eh, Pierre en ese momento, eh, lo de las sets de utensilios para, para médicos hay que recordar la, las batas o, o todo lo que tenía que ver con, con la vestimenta de los médicos, hay que recordar el uso que se entendía que miles de millones estaban desviando a la figura de Gonzalo Castillo para entregarla, los famosos kits, hay que recordar los pares, hay que recordar el salami. O sea, hay que recordar que todo lo que en ese momento... Que mientras que recordar, estaba en cuarentena los ellos aviones, Los aviones y el caso del señor Gonzalo con su empresa, ¿cómo es que se llama? El Idonza. El Idonza. Entonces, Lidonza. o sea, son muchos. Ahora no los tengo todo a mano. Cosa que de alguna forma sí, eh, eh, o sea, cosa que sí, de alguna forma se diferencia en estos momentos. Hay que destacar, sí, el caso que, que ibas a decir, Yerjan, te tomo la palabra antes de que quieras eh, echármelo en la cara, ¿verdad? Sí. No digo todo, yo, si no lo encuentro, 100 100 millones, millones. De buscártelo. ¿De para buscártelo. Para controlarlo. No, no, para yo buscarlo, No, no, no, sí. Para controlarlo, pero, o sea, cuando, lo, cierro diciendo, amado, ya, o sea, cuando tú comparas, nunca va, eh, va a ser lo mismo. Te, te, nunca te, ha sido lo mismo el comportamiento, señor, era una cosa descarada, y eso se reflejó luego en las elecciones de ese golpe que le dieron. Ok. Entonces. ¿Alguien eh, se acuerda aquí del caso de las jeringas? ¿En qué gobierno se dio? Digo yo, si, digo yo, si no le encuentran para aprobada. yo buscarse. La jeringa de 25 pesos. ¿Te acuerdas? De, de sí, unos 600 pues, millones de pesos. No se acuerdan no, no, no. Eh, eso, eso, no era, eso no pasó en la República Miranda. No, es, lo que pasa es que, que como no estamos en campaña nadie. ¿Qué era lo que, que costaba la jeringa a en ese tiempo? ¿Cómo era que estaban en mm. la farmacia? A tres, a tres, a tres pesos, pesos y la estaban comprando a <ríe> 25. Pero ¿alguien se acuerda en qué gobierno fue? En, en la... el de Danilo al final. En el Danilo Me parece que fueron aprobadas en el de Danilo. Fueron aprobadas en el gobierno de Danilo. Pero quien lo ejecuta y lo quería ejecutar. Millones y de pesos, llamada telefónica Quien lo quería ejecutar era, sí, era este gobierno, si pero el, el director de salud de entonces se opuso o no. Va. No advirtió la situación. Y lo critican lo que, cuando uno interrumpe, llamada, Pero nos dejan cuando, cuando uno viene a, con la información. Ad adelante, vamos eh. a ver. Buen Adelante, día. buenos días. ¿Cómo, Israel? ¿Cómo son de intolerante Sí, buenos días. ¿A qué que del tema? Sí. Preguntar a la gente del PRM que ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuándo que ellos van a arrancar? ¿De quién? Porque de la de gente yo creo que voté por el cambio Pero yo me estoy repitiendo de haber votado por el cambio De verdad, se le olvidó que ganaron ellos Y todavía se van están a en Ellos cuatro años justificando eh, No, nosotros lo hacemos porque ya el de antes lo no, hacía Un discurso no. barato eh, Y sin ningún tipo de fundamento No, mira, lo no encontraron si, ellos no encontraban Miren escándalo. señores por eso le decía que no, en este tema ya el gobierno ¿Eh? tiene que variar y Ay, darle la justa dimensión que tiene cada una de las instituciones. El Poder Ejecutivo es el administrador ah. de la cosa pública. Ahora, sí. de esa misma forma que se tiene que estar ocupando el Luis Abinader de que cada uno de sus ministros estén haciendo lo que es la planificación de su gobierno. En España está... Ahí? de su gobierno, debe permitírsele que cada institución rinda, rinda las operaciones que para los fines fue creada. No salud más. pública pero tiene su, su lo, ley. Lo, lo no peor preguntita. es que el propio Ejecutivo no da informe de los estados de... de, de ¿cómo bueno, de la excepción. De, porque hay que hacerlo yo, por eso... No, Están obligado a hacerlo. Pero que claro, cada vez que tú vas a presentar, y por eso le hice la pregunta... ¿Qué dice el último informe? Al, al mismo Franklin Romero le preguntaba yo y a mismo compré antes de, sal, de no, salir, que qué sí era pero... lo que hacía si ustedes re, pre, recibían los informes que el gobierno debía de poner en condiciones de revisión cada vez que se hacía una solicitud nueva de, de sección. Y que en base a lo qué, qué necesidad, pasa, verdad, En eh? base a qué necesidad se extiende el, el También el hay que explicar en la propuesta de solicitud que hay que explicar claro. cuáles son los objetivos, porque yo decía... Tenemos que tener un objetivo donde parta que si decimos que nos vamos a trancar todos el viernes o el lunes 19, que es hoy. Estoy poniendo un ejemplo para sí, no claro. diga que yo dije que aquí se va, se va a trancar. Sí, porque sí. ahorita me, me acabo. Sí, sí. Entonces, el lunes 19, todo trancado, hasta el lunes próximo. Pero este lunes 19, para justificar esto, me tiene que decir, miren señores, el nivel de contagio está en uno en tanto por ciento. Aumentó, por ejemplo. Y la natalidad, no le la, la natalidad la mortalidad. La mortalidad, la mortalidad. la mortalidad. Eso no te lo van a poner nunca, en, lo de la mortalidad. En la mortalidad, tanto. Y cuando hacemos esta comparación con la Déjame ver. contagio, las... Eh, analíticas, que son las de pruebas. Señores, el país tiene que cerrarse. Entonces nos cerramos. Cuando el lunes próximo venga, recogemos los frutos. Ese cierre de una semana redujo a tanto los contagios, aunque continuamos haciendo las pruebas. Óyeme esto. Francis. Y redujo la muerte a tanto. Ahí yo estaré pensando que mi Estado estará haciendo verdaderamente una planificación de la estrategia de las excepciones. Una preguntita eh, ah, la... eh, a propósito de los escándalos. ¿Alguien cayó preso por la, eh, el cruce de, de las vacunas? ¿Alguien dijo no, algo? No se, ¿Se dan cuenta? Es porque es, como no es estamos es. en campaña y no hay nadie haciendo oposición, no sé si me doy a entender, ¿hmm? Eh, como no hay nadie haciendo oposición Y no estamos en campaña Los casos van a pasar por debajo de la mesa Aquí se puso Vacuna A la gente que primero se vacunó con, Sinovac, con, con, con AstraZeneca, AstraZeneca Y luego le pusieron la segunda dosis con, con la Sinovac Ahí debió caer todo el mundo preso eh, Por eso o Por lo menos ser investigado Recuerda que no tenemos planificación Y aquí de, que pasó de, nada Con los de, 100 millones de pesos Una preguntita Con los 100 millones de pesos ¿Qué, no, dijo, eh, ¿Qué dijo eh, Carlos Ayer, no, dijo, no. Carlos Pimentel? Vamos ahí a ir a, a llevar ante los tribunales a los, a los funcionaritos de Poca Monta que, que permitieron eso. Ajá, y la cabeza. Lo dijo Milagros también. ¿Sí? ¿Y, sí, y la cabeza que fue la que autorizó eso. No, ah, no vamos eso a a de Tres funcionarios el de, de, de tercera línea para se a ellos y la cabeza no se puede ir. ¿Lo ven ahí? Es que es una cuestión, lamentablemente, del momento, del contexto. Todos los escándalos que van Gabinete a pasar Gabinete de Política a Social. A nadie le importa. Ponme aquí para callar a Yarjan. A nadie le importa. A, eh, a, a le importa. este país le importa nada. Déjame callar a Yarjan. Bueno. Acepto. Yo me callo solo. Vamos. Me cayó solo. Vamos a ver la información. Ayer. ¿Qué dice ahí? El Gabinete de Política Social se alza con Máximo Galardón. ¡Coge ahí! ¿Cómo así? Ah. ¿Pero y ¿Cómo es esto? Entiende. El Gabinete idea. de Política Social, que, no que, ya la he que coordina Tony Peña, Oye. fue elegido oficialmente como la institución estatal más destacada del sector en asistencia social wow. por la Oficina Presidencial de Tecnología Ay, de vi. la Información y, y la amor, Comunicación santísimo. Opti. Vamos. Recibió de esta instancia el premio A la entidad, a la entidad ah, Al cosechar ah, la mayor Puntuación en el índice De uso de TIC En implementación de gobierno ah, Ahí bueno, se está trabajando Por eso se refiere al uso de la no tecnología No, no. Sí, pero no, no, es, no, es no, está eficiente no, Está trabajando no, Vamos a la pregunta no, no, del día Eso debió de costarle el cargo Vamos a la a ese pregunta no del día Adelante tuvieran... con la pregunta del día Por favor ¿Está usted de acuerdo con el cambio en el horario del toque de queda? Sí, cambia el toque. Háganos el feedback. Eh, Díganos, que usted opina. Vamos a ver los WhatsApp. Como nosotros no somos hay... ya una sociedad disciplinaria, como decía Foucault, y es lo que está practicando las grandes potencias, ya yo me he acostumbrado a llegar a las 6 de la tarde, a Ey. Mi clásico, y Y Bueno. Mira. Eh...